Ay, ay, ay, ya estamos grabando Déjenme, me pongo mi labial primero un, un poquito de ASMR aquí Para empezar el podcast Siempre he querido hacerlo, perdón um, Vamos a darle el intro Hola, este es el cotorreo coreano Hola, ¿cómo están? Hola Ah, ya se me olvidó Este Las palabras, las letras Las palabras, las letras De la canción de, de oh, Ay, puta Ya se me olvidó hasta su nombre Este Siempre lo cantaba Hola, what's happening? Sola mexicana, que no sé qué, no sé qué. Ya se me olvidó, perdónenme. No sé qué estoy diciendo. Ustedes ya saben qué canción estoy tratando de cantar o rapear o lo que sea. No sé por qué se me fue la onda ahorita y no me acuerdo de su nombre. Pero, ¿cómo están, chicos? Bienvenidos a otro episodio del Cotorreo Coreano. ¿Cómo están? Hoy es un viernes. Se nota que estoy feliz porque es un viernes. Y normalmente, la verdad, déjame, me siento mejor. Normalmente, la verdad, siendo un viernes, como que no me importaría tanto porque yo como youtuber, como una... Oh, la verdad. No, pero como, como trabajo sola, básicamente. Y puta madre, ¿están haciendo algo afuera? Que espero que no lo escuchen. Espérame. Ok, bueno, pero está haciendo muchísimo ruido afuera. Están como que construyendo. Están haciendo algo. Y ahorita me emputé porque normalmente ellos saben que aquí tengo un estudio que estoy grabando todo el tiempo y les dije que si van a hacer ruido, que me digan antes para ver cómo cuando cuando hago el video, ¿no? Y ahorita que lo estaban estaban como no sé cómo se llama, pero estaban como el trrr, así con, con algo. Este, creo que estaban haciendo un hoyo en la pared o algo así, pero pero lo estaban haciendo por por ya más de 40 minutos me estaba doliendo la cabeza no podía empezar el podcast por el sonido y fui arriba y les dije señor con mi coreano roto le dije señor hasta cuándo lo van a hacer tengo que grabar mi podcast me están esperando y me dijeron no no te preocupes ya acabamos ya acabamos y ahorita le siguen y le siguen no sé por qué le, le necesitan hacer más hoyos aquí no sé qué están haciendo Es que este ¿Cómo se dice? Este, este edificio hay que decir Es nuevo, bueno, es muy nuevo Y hay gente que apenas Están entrando y así Empezando su negocio y todo Bueno para ellos, pero al mismo tiempo Como que Le están cambiando mucho adentro Y suena demasiado, es muy ruidoso A veces, pero ahorita ya se callaron Así que Está bien este, espero que no lo han escuchado Creo que está bien Porque estoy hablando muy cerca al micrófono Y no lo van a escuchar Espero que no Pero bueno, como están otra vez Hoy les estaba diciendo, les estaba contando Que como yo soy freelancer, yo trabajo sola este, Normalmente el único día que descanso Es el domingo Que es cuando veo a mi novio Casi los sábados Por lo menos hago algo de trabajo O sea, no descanso al full pero hay días que sí descanso este, nada más que estos días pues por mi marca de skincare por YouTube por todas estas cosas que estamos haciendo este, la verdad no he tenido tiempo para descansar para nada especialmente con el lanzamiento de mi marca de skincare que va a venir muy muy muy muy pero muy pronto no tenemos días para descanso y no tengo tiempo para descansar es como Vamos, vamos, vamos, vamos, pero es como un vamos, vamos, muy emocionante, ¿no? Este, y estoy emocionada, pero, pero sí, este, estoy muy feliz hoy porque es un viernes y finalmente este fin de semana, y lo digo como si la semana pasada no fui de fiestas, pero este, este fin de semana, me, la verdad estoy muy, muy emocionada porque voy a estar con mi familia, y no solo mi mamá, mi papá y mi hermana, pero también voy a ir a ver a mis primos, a mis, a los, ¿cómo se dice? A mis sobrinos, bueno, son los hijos de mis primos, pero no sé, los llamamos mis sobrinos, o ¿cómo lo llaman ustedes? Mis sobrinos, mis primos, mis tíos, mi abuelita tal vez, no sé. Pero, chicos, ok, so, toda mi familia, aparte de mi mamá, mi papá y yo y mi hermana, Toda mi familia entera, mis otros familiares, siguen viviendo en Pusan. Yo nací en Pusan, mi familia entera es de Pusan, este, todos siguen en Pusan. Entonces, cada vez que voy a viajar a ver a mis, fami a mis familiares, siempre voy a Pusan. Es mi lugar favorito aquí en Corea, más que Seúl. La verdad, no me gusta vivir en Seúl. No me gusta mucho, es que me estoy cortando mucho y me estoy cambiando de tema todo el tiempo cada vez que empiezo a hablar de algo, ¿no? Perdónenme, voy a seguir con mi historia. Este, así, esto sería como mi positivo, entonces, bueno Les estoy contando que como siempre vamos a Pusan eh, Pusan es mi lugar favorito, favorito Porque, no solo porque el clima es perfecto No es tan extremo como aquí en Seúl eh, Ahí no nieve, me acuerda mucho de México Es un poquito más chill, la verdad este, Ahí está toda mi familia, amo, amo ver a mis primos Mis primos, nosotros somos así súper mejores amigos Aunque tengamos mucho, mucha diferencia de edad y así Aún así, nuestra familia, la familia Moon es más loquilla, siempre que nos vemos, vamos a tomar, tenemos una fiestecita, rentamos un lugar, tenemos hasta karaoke en nuestra casa, guitarras, o sea, todo, estamos de fiesta. Y no sé si vieron mi video en este canal que subí, fue un vlog que había ido a Pusan a, a ver a mi primo, y de hecho mi primo lo entrevisté aquí porque había ido a México, fui en ese en ese viaje sola fui a ver a mis primos a mis tíos y así y estamos tomando cenando y de la nada fuera de que y les digo ellos son como pros profesionales eh, acampando afuera eh, es como su hobby no salir bueno más de mi primo pero siempre cada fin de semana cuando pueda sale a acampar afuera y tiene como todo todo lo que la verdad yo no sé nada de esto, pero tiene como sus tents, o sea, trae todo lo que es necesario Y como comen afuera, hacen comida afuera, toman afuera y todo, es súper cool Lo he hecho solo una vez con mis primos, pero esta vez decidimos ir toda la familia entera este, no vamos a ir hasta Pusan porque es muy lejos. Desde acá hasta Pusan son como cuatro horas en coche. Entonces decidimos vernos como en medio, todos juntos. Entonces literalmente va a ser como mi prima, sus tres hijos, su esposo. este Mi primo, su esposa y sus dos hijos. Mi otro primo que aún no está, que, que aún no está, está soltero, él. Después yo, mi hermana, mi mamá, mi papá. Mi tío, su esposa, este y creo que así va a ser todos nosotros. O sea, literalmente, es que no entienden. Nuestra familia Moon, esa familia, son tan somos tan divertidos. y Es raro decirlo con mi propio, o sea, mi, yo decirme a mí misma que soy divertida, pero la verdad es que creo que... Mi energía, esto que ven, que ustedes dicen que ay, estaría súper cool poder ir de fiestas con G. La verdad creo que esto también, aparte de que sí, que de que este estuve en México por mucho tiempo y que me volví más latina, que sí, porque... Porque viví en México, que es festejar, sé bailar y todo eso. Sí, pero al mismo tiempo creo que mucho también tiene que ver cómo es mi familia. Porque neta, si ustedes conocen a mi familia, es que mi, mi familia de, lo, de, todos los, de todas las personas coreanas que he conocido, incluyendo a todos los adultos que conozco y todas las personas que dicen que son más como conservativos y así, te los, te los juro, mi familia es lo más como... Ay, lo más divertido Nosotros sabemos cómo, cómo divertirnos ¿Cuántas veces voy a decir eso? Pero neta sí Entonces estoy súper, súper emocionada para ir ya mañana Nos vamos a ir en coche Y vamos a regresar el lunes de la tarde Así que hoy tengo que acabar de editar este podcast Mi video y todo, todo, todo Para que lo puedan ver mientras que estoy acapando ahí afuera En la naturaleza pero pero sí, estoy súper emocionada Ya necesitaba, no sé, como un poquito más chill No sé qué es, pero la verdad siento que he cambiado bastante Y yo antes viviendo en México Obviamente vivía en la Ciudad de México Es una ciudad gigantesca, ¿no? Este, con muchas personas, todo el tiempo Todos están como corriendo por todos lados y así Muchos coches Y no sé si es por... Estar en una ciudad así, no sé, pero he cambiado mucho... Que me he dado cuenta que ya no me gusta estar en una ciudad, la verdad no me gusta, me pone muy ansiosa eh, no me gusta estar alrededor de muchas personas, Son, soy muy sensitiva en eso, de que me duele mucho la cabeza si estoy alrededor de muchas personas, especialmente en la ciudad, no me gusta cómo es este, prefiero un lugar un poquito más como afuerita de la ciudad, un poquito más tranquilo, más calladito este, y por eso me quiero salir, o sea no me gusta Seúl, para nada. Me quiero salir. Y aparte, si viviría en México, si regresaría a México, no creo que regresaría a la ciudad. ¿eh? Pero sí, quiero, quiero un lugar más, más tranqui. Muchas personas podrían decir que puede ser muy aburrido, pero yo prefiero aburrido que así como loco, como en una ciudad. No sé por qué les contesto. Ah, sí, que, que no sé por qué estos días... Como que he cambiado mucho y por eso siento que me gusta más la naturaleza que antes. No sé si ya estoy envejeciendo, pero he notado que aprecio más la naturaleza estos días. Quiero estar más en la naturaleza quiero y prefiero... Estar acampando con mi familia y nada más sentando a comer algo rico afuera, como un barbecue, un poquito de unas chelas, no sé, soju con mi familia alrededor de como fuego. este Que estar tomando shots de tequila en un antro que huele a asqueroso y huele a cigarros, este, bailando con gente que no conozco. Y sí, bailar es... Increíble y me encanta, me divierto bastante Pero al mismo tiempo, estos días prefiero algo más tranqui así con gente que amo Más que estar así como de locas Creo que mi fase de, de fiestera y de todo eso ya ha pasado Creo que ya como ya llego casi Bueno, ya yo ya estoy más cerca a los 30 años, entonces creo que esta es una nueva fase de mi vida donde siento que me siento más cómoda con, así no más chileando, más tranqui tranqui. Este, la semana pasada les digo que les dije que iba a ir a una fiesta de cumple eh, con mis amigas y increíble fui y no sabes cuánto bailé. Este, las amigas habían gente que no conocía, unas chicas que no conocía, me vieron bailar y como que me empezaron a echar Borras. empezaron a tocarme mis o sea, mis nalgas todos estar como ¡Wow! así pegándome este, pero estuvo bien porque son chicas y no me no me sentí incómoda, pero pero sí me divertí bastante, bailé pero muchísimo, muchísimo, o sea, literalmente es que llegué y fue un lugar chiquitito, fue un cuarto chiquito en un Airbnb, fue más chiquito de lo que pensé Y mis amigas me dijeron que escogieron ese lugar un poco más chiquito porque el año pasado lo hicieron en un Airbnb súper, súper grande Con como tres diferentes cuartos aparte del como de la sala y así Y al final de la noche todos se quedaron a dormir, o sea, gente que ni conocían Se quedaron a dormir y como que no les gustó eso, entonces por eso, rentaron un Airbnb donde no habían camas y fue algo bueno, pero estuvo chiquito. Entonces, llego y llegó a ver que... O sea, yo llegué tarde, pero llegué y literalmente nadie, todos están sentados, nada más tomando su tequila. O sea, aparte de, del tequila, nada más lo estaban como tomando como si fuera café. Este, y yo así de que, güey, ¿qué está pasando en esta fiesta? Y me dicen, ah, es que, pues no sé, este... Ya, ya vamos a empezar la fiesta Yo, ¿cómo que, ¿cómo que ya van a empezar la fiesta? Yo llegué como dos, tres horas tarde Vamos a empezar la fiesta Entonces pongo música Y yo, me vale madres No conozco a todas estas personas que están enfrente de mí Literalmente estaban sentadas Nada más con su, con su como vasito así Su vaso así en las manos Y nada más me están viendo bailar Y como perrear enfrente de sus caras Así nada más y de la nada creo que fue porque yo estaba bailando y como que llegaron más gente y me vieron bailar y empezaron a bailar conmigo y como que todo el mundo se estaban como levantándose para bailar juntos. Y al final de la noche, no me acuerdo de mucho, pero sí me acuerdo que bailé muchísimo. Estuve, estuve en el suelo, estuve en el piso. Eh, creo que hasta limpié el suelo con... Mis nalgas, no sé Pero me divertí bastante Me encanta, creo que una de las cosas Que me gusta más de, del mundo Es bailar así con gente No solo bailar así yo sola Enfrente de mi cámara y TikTok No, eh, para mí Es más como ese Esa emoción cuando, Como cuando te diviertes Demasiado, cuando estás sudando como loca Pero aún estás bailando Y no te importa que estás sudando Y como que estás así te da muchísima energía por estar bailando con otras personas, no sé, ese tipo de, de feeling. No sé cómo explicarlo, soy pésima, pero, pero sí, me divertí bastante. este, La resaca no fue lo mejor, pero mi novio vino el siguiente día y pues sí, fue un, fue un buen domingo con él. Este y sí bueno mi, mis pros que les estaba contando que mañana me voy a acampar también no sé si ya han visto en mi en mi en mi cuenta de Instagram que ayer en la noche anuncié por fin la cuenta de mi marca de skincare este aún no anuncié cuándo vamos a lanzar los productos porque ahí vamos ahí vamos trabajando en eso este les quiero dar un poquito más de tiempo para que conozcan un poquito mi marca. Este les voy a seguir subiendo más información sobre sobre el cuidado de piel, sobre mis productos y así en esa cuenta. Así que si quieren seguirlo vayan a Instagram, síganme en mi cuenta personal que es Gimuni con dos i's g m o o n i i. También este mi cuenta de mi marca de skincare es tuyo. T-U-Y-Y-O.beauty. Tuyo es con dos Y, este, tú y yo, juntos. Um, y sí, esa es mi marca de skincare. Estoy súper emocionada. Est Ayer estuve chillando, chillando porque estaba viendo todos los comentarios, todos los mensajes que me mandaron. Las o sea, ni había lanzado los productos y todos me estaban mandando mensajes de que estoy muy orgullosa de ti, que no sé qué. Y me estaban echando tantas porras. Y los agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimas gracias. Estoy muy emocionada para que ya los tengan en sus manos. Y si por ahora estos primeros productos que voy a lanzar van a ser envíos en México, adentro de México y ya afuera de México, aún no lo vamos a poder hacer, pero vamos a tratar de hacerlo dependiendo de cómo nos va en nuestros primeros productos. La verdad es que estoy muy emocionada, estoy muy segura que les va a encantar, les va a Van a amar estos productos. Y iba a contarles esto luego en otros videos y en otras cosas en, mi, en mis cuentas de Skincare. Pero algo que sí les quiero decir es que el cuidado de piel es para todos. No importa si eres hombre, mujer, bebé, este señora, señor, joven, niña, niño, abuela, abuelo. Si tú tienes piel, esta, este piel que estamos tocando... Necesitas cuidado de piel No es como maquillaje Y creo que muchas personas se están confundiendo Porque ya he visto varios mensajes de hombres Que me mandan Oye, G, tu marca va a ser para hombres Y les, o sea, es de que El cuidado de piel puede ser para todos Este, si tú tienes piel, es para ti Entonces, por eso Bueno, les cuento un poquito más luego en otro video Sobre mi marca Pero sí, quiero que sea súper, súper inclusivo Quiero que todos puedan Puedan usar mis productos, no importa que seas hombre o mujer, es para tu piel y si quieres mejorar tu piel, cuida tu piel con mis productos, va a estar... Y bueno, este, sí, eso fue un, un positivo. La verdad, ayer en la noche no se supone que iba a anunciar mi marca de skincare, iba a esperar hasta la próxima semana, pero lo estuve viendo y fue de que, ay, no, no puedo esperar. He esperado por tanto, tanto tiempo que dije, puta, ya lo voy a hacer. Y nada más como que lo subí y después de que lo subí, como 30 segundos después de que lo subí, dije, puta, ¿qué hice? <risa> pero está bien, este, me van a tener que esperar un ratito hasta que les anuncie el día que se lanza. Pero sí, eso ya fue mi positivo. Sí, la verdad, sí tengo un negativo que fue un poquito feo. Este, les quise contar mi experiencia. Que esto me pasó... Mmm, creo que fue el martes de esta semana, la verdad, no me acuerdo ahora. Pero básicamente... Creo que es mi ansiedad que me está llegando y como que me está afectando bastante. Siempre les menciono, siempre les doy un update de cómo me siento, cómo estoy. La verdad, estoy bien. O sea, sí estoy muy bien. No estoy deprimida. Estoy bien. Nada más tenemos días malos, días buenos. Todos somos así, dependiendo de tu trabajo, de cómo te sientes, también hormonas, todo, todo, todo, ¿no? Pero creo que estuve muy feliz, estuve, de hecho, estuve como bien porque sentía que, con que no tenía, no sentía ansiedad, estoy bien. Porque normalmente mi depresión, ustedes si ya lo han tenido, si lo sufren ahorita, me entienden, pero la depresión es algo que como que viene y va, viene y va, ¿no? En momentos. Entonces, como que aunque esté... Aunque tenga días malos y me sienta deprimida, sé que el día siguiente voy a poder estar bien si yo me propongo estar bien. Whatever. Entonces, como que no es tan como cosa grande para mí ahora porque ya sé controlar mis emociones un poquito más. Y por eso creo que les puedo contar yo personalmente a ustedes en el internet cómo me siento todo el tiempo sobre mi salud mental más abiertamente pero la ansiedad es algo que para mí aún se me hace muy difícil controlar este, y estoy aprendiendo. Estamos en el proceso para como aprender a controlar la ansiedad, ¿no? Sí. Este, pero esta semana lo que pasa es que, no sé si les pasa a ustedes también, pero para mí la ansiedad y el estrés, a, la, a todas las personas el estrés especialmente les viene de alguna manera u otra físicamente también, aparte de mental, y cuando te estresas demasiado, demasiado mentalmente, también tu físico te empieza como que cambiar o afectar en diferentes maneras. Hay gente que, que pues no sé, le duele su, su cabeza mucho. Antes yo, por ejemplo, cuando estaba en la prepa, cuando yo estaba súper estresada, siempre tenía migrañas. Muy mal. Y luego... Y luego fui cambiando poco a poco y en la, desde la universidad, cada vez que me estresaba bastante, lo que me pasaba era que empezaba a vomitar mucho, pero no porque lo, yo lo quería hacer, no porque yo me lo hacía, bueno, yo me hacía vomitar, este era más porque nada más como que el estrés me afecta mucho mi sistema digestivo y no puedo... Comer mucho y si sí si como mucho, empiezo a vomitar, me duele muchísimo el estómago. Siempre he tenido muchos problemas de estómago, pero cada vez que voy al hospital siempre me dicen que es casi siempre el estrés el, mi problema. No tienen nada, o sea, no es porque como algo, como como cochinadas o porque tomo mucho alcohol. Es casi siempre el estrés que me afecta mucho y obviamente el alcohol no ayuda. Entonces... Siempre he tenido problemas así de de de de de perdón. siempre he tenido problemas de estómago por mi estrés y también creo que es algo genético porque mi papá también es así y todo eso bla bla bla. X entonces lo que pasa es que he estado sintiendo muy estresada estos días, mucha ansiedad, pero lo peor fue que el otro día estuve dormida y creo que estos días no he podido dormir bien, pues otra vez por ansiedad. Estuve pensando demasiado, yo pienso demasiado todo el tiempo. Y fui a... ya, me fui a dormir, ¿no? Dormí, ¿y qué creen? A las como 6 de la madrugada, bueno, no madrugada, mañana, me despierto con un dolor de estómago así, pero horrible, horrible, horrible. Casi lloro, estoy como que así, como en la cama, no puedo... No, parecía como un camarón, o sea, no, no me podía pararme, estaba así todo el tiempo, me dolía tanto Y sé que esto me ha pasado bastante, de hecho el año pasado que fue un año muy difícil para mí personalmente Me pasaba mucho cada vez que estaba muy estresada y básicamente es un gastrospasmo Gastrospasmo, así lo dicen, gastrospasm en inglés eh, lo busqué antes de empezar el podcast en español Gastroespasmo Tuve un gastroespasmo otra vez Y no lo había tenido en ya meses Hasta mi novio el otro día fue muy irónico Porque hace como dos semanas me dijo "G, ¿has notado que no te ha dado ese gastroespasmo en como meses? Has, has estado súper bien Y lo, o sea, lo notamos Que si yo no tengo eso Si no me llega a eso Significa que estoy bien mentalmente Pero no Desperté con esa cosa que me empezó a doler horrible, horrible el estómago. Eh, tuve que tomar mi medicina. Siempre mi mamá, mi papá también le pasa esto, entonces siempre tenemos que tener esta medicina a todos lados. En mi cartera, en mi cuarto, en mi oficina, por si acaso, porque también me ha pasado afuera en las calles y es horrible. Entonces, pues eso me pasó. Me tomé la pastilla y me cansé demasiado por estar en tanto dolor que me fui a dormir otra vez. Dormí y, güey, cuando les digo que me desperté, o sea, sentía que me iba a morir. O sea, yo des... me desperté como a las Uy, como a las 10, 11, ¿no? Pero me desperté así, no pudiendo respirar. Estaba... Así me desperté. Y me desperté porque no podía respirar. Y no me acuerdo muy bien ahorita del sueño que tuve, pero tuve un sueño que como que creo que... Por el sueño empecé a tener esa, ese ataque de ansiedad mientras que dormía. Y lo busqué en el internet porque nunca he tenido problemas así. O sea, sí he tenido ataques de ansiedad, pero no mientras que estaba durmiendo. Y sí he tenido... Sí he tenido... Tiempos en donde no podía respirar o no estaba respirando bien porque estaba teniendo como, como una pesadilla. Pero eso es diferente. Esta vez sentía que tenía un ataque de ansiedad mientras que estaba durmiendo y mientras que me despertaba. Entonces, o sea, me desperté por el ataque de ansiedad que pasó mientras que estaba durmiendo. Y ustedes díganme si han tenido problemas así también, porque fue mi primera vez y como que me choqueó demasiado. Me dio muchísimo miedo. No, no sé cómo explicar bien cómo se sintió, nada más se sintió que mientras que estaba dormida también sentía que estaba como muriendo. Entonces me despierto y como que no podía respirar y ya me calmé un poquito y fue de que what the fuck? Me senté en la cama y dije, ¿qué está pasando? Y esa, esa mañana fue como que lo peor de esta semana. Creo que... Creo que eso me afectó mucho emocionalmente. O sea, no fue de que, ok, fue un ataque de ansiedad. Como normalmente si tengo un ataque, nada más digo, ok, fue un ataque de ansiedad. Mal. No me gustó, pero tengo que seguir con mi día y pues sigo con mi día. Pero esta vez fue de que me afectó mucho mentalmente. Así de que como que me casi me puse deprimida, de que no quería hacer nada. Y la verdad, siento que lo necesité y tomé un día entero. Para descansar en mi cama, no me moví de mi cama todo el día. Bueno, me moví como tres veces porque probablemente tuve que ir a hacer pipí, pero no no me moví. Me quedé en mi cama y la verdad, yo con mi personalidad, no sé qué es, no sé si esto también es algo malo, no sé si esto, no sé. Pero quiero decir que esto es por mi personalidad. Que yo me siento más ansiosa, Nada más quedarme en la cama todo el día. O sea, no, no puedo. No puedo quedarme... Si ustedes me dicen que me quedara en la cama o en mi casa, en mi cuarto, por dos días enteros haciendo nada, si no me da nada de trabajo, me vuelvo loca. O sea, loca. este Prefiero trabajar, trabajar muchísimo que estar así haciendo nada en la casa. Entonces... Estuve viendo puro Netflix y creo que fue una mala idea porque empecé a ver 13 Reasons Why y fue peor. Pero me puse como, no sé, me sentí muy mal todo ese día. Este, Me sentí creo que más ansiosa por no estar trabajando. Entonces el siguiente día ya regresé a trabajar y ahorita me estoy sintiendo mejor. Obviamente creo que mucho de la ansiedad viene de, um, de del trabajo o de la incertidumbre, o no sé qué es, pero creo que sí. Um, pero estoy bien, creo que nada más fue algo que, que pasó y cosas pasan, ¿no? Última cosa es que con esto quiero agradecer mucho a mi familia, bueno, a mis padres, porque la verdad amo que ahorita vivo con ellos y ellos pudieron estar por mí cuando los necesité súper, súper mal, así cuando estuve... De muy malas y de muy depre. Estoy muy frustrada No sé si lo escuchan ustedes por el micrófono Pero hace muchísimo ruido afuera Se los juro, les había pedido que oh. Les había pedido que no Que no hagan tanto ruido Pero me voy a checar si lo escuchan Bueno, acabo de checar un poquito del audio Y como que sí se escucha un poquitito a, a, atrás Pero por mi voz como que no tanto, espero que no, lo, no les moleste demasiado y perdónenme, no lo puedo controlar, estoy muy enojada por eso, pero pues. Algo muy interesante también es que en noviembre, es, estamos en noviembre ahorita. Güey, tengo a siete de mis amigos, pero mejores amigos, no son nada más amigos que conozco, mejores amigos que tienen, que cumplen años en noviembre. Incluyendo a mis dos mejores amigas Que fui a ver Este, de su cumple Dos otras mejores amigas Con las que las dos O sea, las tres vivimos juntas en la universidad Cuando estamos en la universidad Estas dos chicas también, o sea, ya cuatro Mi novio Mi mejor amiga de trabajo Ya son siete No, tenía más, ¿no? Bueno tengo como 7, 8 de mis mejores amigos que cumplen años en noviembre y pues ya no tengo lana. No, pero estoy feliz porque ya casi es cumple de mi novio. Es el 27 de noviembre, por si querían saber. Pero él, él la verdad, su familia también, inclu incluyendo a su familia, creo que él es así por su familia, como que no celebran mucho... Con Nada de nada, ni Navidad, ni Halloween, ni, ni bueno, cumpleaños a veces sí, pero no lo hacen como algo grande. este y Para él era súper raro de que cuando cada vez yo le regalaba algo grande o así le quería hacer una fiesta sorpresa, cosas así, como que él sentía que no necesitaba hacerlo para él y no estaba para él no era algo tan como importante su cumpleaños. Pero este año la verdad es que él siempre, siempre está trabajando como yo Y él viene a verme una vez a la semana Que es el otra vez como yo Una vez, un día a la semana descansa de su trabajo Y no, yo también ese día que descanso veo a mi novio Pero el problema es que yo, bueno yo aunque descanso una vez a la semana Y es el día que lo veo yo puedo decidir con quién quiero ir a cenar después de trabajo porque vivo en Seúl. Después de trabajo puedo decidir si quiero ir a cenar a ver a David o a Jillo, a mis amigas. Pero él no lo puede hacer por su trabajo, por el tipo de trabajo que es. Y también porque él no vive en Seúl, él vive más afuera de Seúl. Entonces, he sentido que como que siempre usa su tiempo libre solo en mí. Y... Aunque me gusta mucho que quiera usar su tiempo libre para verme todo el tiempo, yo como su novia también me preocupa un poquito porque yo quiero que él pueda tener tiempo libre con sus amigos también. Sus... Él también tiene amigos, obviamente. Entonces decidí que este fin de semana, como no lo voy a poder ver ya que estoy acampando, le dije, ¿por qué no...? ves a tus amigos. Él es alguien como muy huevón. Me dice, sí, sí, super cool, voy a ir a ver a mis amigos, pero luego me entero de que nunca le habló a sus amigos o los invitó a hacer algo, porque le da hueva todo el tiempo. Entonces... Este, yo fui la que hablé con sus amigos Sus mejores amigos, porque Yo ya he estado con él por más de cuatro años O sea, sus mejores amigos son mis mejores amigos También, entonces hablé con ellos, les dije Güey, es su cumpleaños pronto, así que Ustedes, es que los güeyes, los chicos Aquí como que no les importa Si es su cumpleaños de su mejor amigo o No, este, le dije Es tú, es el cumpleaños de tu mejor amigo Así que hagan algo, no me importa si van A, a un antro, no me importa si van A un bar, tomen Vayan de fiesta, hagan algo, diviértanse, por favor, y yo no estaré ahí. Así que, o hacemos una cena, yo voy para la cena, los invito, y luego yo me salgo para que todos ustedes vayan a, de fiestas, todos ustedes se vayan a, no sé, de, a divertirse, pero quería que tuvieran como un Boys Nights, ¿no? Y creo que se sorprendieron, pero... Este, Les dije, ¿saben qué? Usen este tiempo que no voy a estar en Seúl, no lo voy a poder ver. No, o sea, también mi novio, si, si, no, si le digo que yo no lo puedo ver, como que normalmente, porque otra vez es un huevón, nada más se queda en casa. Entonces le digo, no, no, usa este tiempo para ver a tus amigos. Entonces, finalmente, este, ellos también decidieron verse este fin de semana mañana para ir de fiesta o algo, creo, mientras que yo estoy allá. Y la siguiente semana que es el cumpleaños de mi novio Nada más nos vamos a ver los dos Y lo vamos a celebrar Quiero llevarlo a un restaurante bon bueno Para que coma bien para, para estar en una relación buena y sana También necesitas tú tener tu tiempo contigo misma Con tus amigos Y no solo es que sea todo de tu novio o novia no Entonces, no sé, yo siempre quiero que como yo siempre estoy con amigos también y amigas, yo también quiero que él disfrute su tiempo con sus amigos y amigas. Y estoy muy emocionada que él se divierta también con, con sus amigos. No sé por qué empecé a contarles esto. Nada más se me hizo chistoso porque eh, le hablé a una amiga mía sobre esto. Nada más le dije casualmente lo que iba a pasar porque quiero que mi novio se divierta con sus amigos este, y que no siempre esté conmigo todo el tiempo este Y mi amiga como que Me vio así de que Neta Nunca he conocido a alguien como tú Porque ella Me dice que ella se pondría un poquito Ansiosa o celosa Si su novio nada más Sale con puros Amigos suyos de fiesta Afuera a tomar en un antro O un bar o así Este Y de que yo le esté diciendo que lo haga Como que se sorprendió, y para mí, yo me sorprendí de que pensara así, porque si no puedes, para mí es como que si no puedes eh, confiar en tu pareja, en tu novio, a que salga con una noche con sus amigos, y tú, o sea, si estás ansiosa, tan ansiosa de que algo va a pasar en esa noche, ¿para qué estás en esa relación, no?, para mí todo es de confianza. Entonces, si yo confío en él, pues lo confío, que vaya, que de, se divierta. No todo tiene que ser de novios, ¿no? Así es lo que pienso. Y por eso les quise preguntar a ustedes. ¿Ustedes cómo, qué piensan de esto? Si tienen novio, novia o pareja, lo que sea. ¿Ustedes siempre salen juntos de fiestas o los dejan a que salgan con sus amigos separados y si están bien con eso? Creo que... Muchas personas piensan que solo porque son novios piensan que tienen, no sé, que son suyos como propiedad suyo, y eso se me hace muy tóxico. Personalmente, eso es mi opinión. Quiero saber su opinión también. Y este sí creo que por eso es que yo y mi novia podemos estar juntos por tanto tiempo, porque los dos. Nos confiamos muchísimo y en serio queremos estar felices por el otro. Si él está muy feliz, divirtiéndose con sus amigos, yo también estoy muy feliz. Y él también le, le gusta mucho si voy de fiestas con mis con mis amigas, con mis amigos y me divierto y le cuento de todo lo que hice y así. También él se pone feliz, ¿no? Y eso es de tener un novio o novia, es poder compartir esos buenos momentos, también malos, juntos y, pero no todo tiene que ser así, lo tenemos que hacer todos juntos, tenemos que siempre estar juntos, eso no es, eso aún no es, yo pienso Bueno, vamos a empezar a escuchar mensajes de voz del día de hoy, oigan me tienen que mandar más mensajes de me tienen que mandar más mensajes de voz este, al cotorreo coreano, pero please, please, please, dejen de mandarme mensajes de voz que son como de 10 minutos o de más de 5 minutos. Y también otra cosa que he notado es que muchas personas, no sé si es porque les da pena, no sé si es porque están afuera o no sé, pero cuando me mandan un mensaje, muchos me mandan un mensaje así, me hablan así de que hola, ti, hola. Y no se escucha muy bien, ¿ok? Quiero que me hablen así con su voz normal o hasta un poquito más fuerte o más grande Porque así se escucha mejor, especialmente porque lo estoy poniendo en el micrófono de mi celular Este, Necesito que hablen más fuerte, ¿ok? Vamos a escuchar primero a Sol Hola, Jimón. Eh, saludos desde Venezuela, eh, soy Sol eh, quería preguntar, o sea, ¿qué te parece, qué opinas tu opinión personal de redes como Tinder o ese tipo de cosas para conocer personas? No sé la verdad cuál usan en Corea. La verdad a mí nunca me han gustado, pero tengo una amiga que está súper obsesionada con, es, con eso y siempre que encuentran pareja desactiva Tinder, pero después vuelve y lo reactiva y pues a mí pues no es mi estilo pero ¿qué te parece a ti y cómo es el, por decirlo, el Tinder coreano? Ok, gracias hoy por tu mensaje. Nos preguntó, bueno, me preguntó sobre mi opinión personal, sobre acerca de las aplicaciones, de los sitios, de, bueno, plataformas estos días que se usa para conocer a gente. Mm, a mí, bueno, primero para contestar tu pregunta, a mí la verdad no me importa. Este, creo que es algo muy divertido, no veo el problema. Y les cuento un poquito sobre mi historia y por qué pienso que es así. Es que yo lo empecé a usar cuando vine a Corea desde México. Eh, obviamente, yo no tenía amigos aquí en Corea. Tenía, tenía un exnovio. Mi, mi primer amor, hay que decir que había hecho un video hace un rato en mi canal sobre él y todo. Entonces yo ya estaba lista para conocer a personas nuevas y como que en ese eh, tiempo de mi vida no le daba miedo a nada. Y aún soy así un poquito creo, nada más no no tengo, no, no me da miedo cosas, muchas cosas. Entonces cuando vine a Corea me contaron de que había una aplicación que se llamaba Tinder. Y esto fue en 2013, así que fue bastante, hace bastante tiempo y fue cuando Tinder estaba, era lo más popular y era como lo único que la gente usaba. Eh, me decían que está bien usarlo pues porque estaba conectado al Facebook y que no había gente rara, entonces lo empecé a usar aquí en Corea. Y de hecho, al principio fue de que no, yo solo lo voy a usar para conocer amigos, pero obviamente eso no pasó. Um, llegué y conocí a un güey que se parecía bastante, bastante a mi primer amor, al que la verdad, quería mucho. Y um, fuimos, de, fuimos de cita aquí por donde estaba yo, en, por donde estaba mi escuela. Tinder aquí en Corea en ese tiempo. Casi todos los que estaban usando Tinder eran personas como yo, o sea, kiopos, o sea, coreanos que habían vivido o estaban viviendo afuera de Corea, pero habían regresado a Corea para visitar nada más. Entonces, en ese verano, en un verano aquí en Corea, todos, todos que habían regresado de la escuela, de la universidad en Estados Unidos, o afuera de Corea nada más, habían regresado todos a Corea de ir, nada más para ir de fiestas y hacer desmadre. Y, pues, creo que fue por esa razón por la que no conocía muchos muchas personas raras, porque cada vez que conocía a alguien nuevo en, ese, en esa aplicación, eran gente como yo, literal. Entonces, nada más sentía que había conocido gente de otra universidad, no sentía que eran desconocidos random de una aplicación, y... Obviamente por ahí, por Tinder conocía gente que querían ser mis novios, que yo quería que sean mis novios O que éramos algo, pero con quien nada pasó o Normalmente era porque venían este a Corea en el verano, nos conocíamos por unos meses y luego se tenían que regresar y ya eso fue todo Pero casi todo el tiempo como nos conocíamos así, luego hablábamos en inglés, nos sentíamos como súper así Es por, la creo que es la razón, bueno, creo que la razón por la que KyoPos, o sea Gente que tenemos, somos más multicultural, hay que decir. Este, nos conocemos mejor, no, nos podemos ser amigos mejor que otras personas. Creo que es porque nosotros nos entendemos mejor de que no tenemos una identidad, hay que decir, y todos nosotros siempre hemos tenido problemas de identidad. Y creo que eso siempre nos conectaba mejor. Y ellos tampoco tenían amigos en Corea, yo tampoco tenía. Entonces, siempre que nos conocíamos, este, él... El güey siempre traía a sus amigos Yo traía a mis amigas Y todos nosotros éramos como un grupo De puros kiopos aquí en Corea Y Hongdae Va, Íbamos a tomar de fiestas y así Casi nunca era así súper Como romántico, romántico Era casi, casi nada más Conocer a amigos nuevos en la uni, universidad Tipo Entonces creo que yo fui un poquito más eh, Afortunada De conocer a gente buena La verdad En un en una aplicación así, y Tinder Corea antes sí era así, la verdad no había muchos coreanos que conocían la aplicación y si sí, sí lo conocían, pensaban que era algo muy sexual y muy raro y muy como sketchy, pero neta no era así hasta que empezó a cambiar porque muchos coreanos coreanos empezaron a entrar, ahora muchos coreanos coreanos que estaban ahí adentro, obviamente Tenían como un fetiche de que querían estar con una coreana como yo, como coreana que vivía en el extranjero, porque nosotros damos la impresión de que somos más fáciles o somos más abiertas en ciertas cosas, al igual que ellos, obviamente, esos tipos de coreanos también quieren estar con mujeres que no son coreanas, o sea, extranjeras, porque otra vez... Esos tipos de coreanos piensan que personas, las coreanas, o no, mujeres que no son coreanas van a ser más fáciles de pues, poder hacer algo. Entonces, eh, había notado mucho que cuando entraron muchos coreanos, coreanos en esas aplicaciones, como que cambiaron mucho la vibra de la aplicación Tinder, porque como que todo el tiempo nada más querían puro sexo. Y nada más, no era como una conversación así de que cool. Como antes, neta, teníamos conversaciones increíbles, desconocidos por ahí. Yo tenía muchos también. Neta, nos sentamos a hablar de cómo creciste tú allá en ese país, cómo fue creciendo así y todo eso. Pero de la nada como que cambió y esos coreanos que nada más querían cochar llegaron y nada más era de que, hey, ¿de dónde eres? Uh, cool. ¿Quieres, quieres ir? ¿Sexo? Ajá. Uh -huh. Y ya, o sea, no había conversación. Y ese fue cuando, ahí fue cuando yo como que ya no quería, pero al mismo tiempo en la universidad, cuando no tenía novio, cuando justo, de hecho, justo cuando había cortado con mi ex, por un mes creo que sí estaba obsesionado con Tinder, aunque no iba a conocer a las personas, eh, Creo que me obsesionaba con la idea de que habían tantos hombres que estaban tan interesados en mí o en mi foto o en la idea de mí, que obviamente no era yo, yo, yo, porque no me conocían en persona y yo tampoco los conocía, pero nada más creo que en ese momento, porque justo cuando había dejado de tener novio o cuando me sentía un poquito insegura de mí misma o cuando quería tener novio, no estaba en una relación, cosas así Nada más como que buscaba Buscaba más atención en Tinder Porque me lo daban Era muy fácil siendo mujer en, en Tinder En aplicaciones así para que los hombres me den Atención y que me den como Validez, así De que soy guapa O que soy hot y que me quieren Me quieren de esa manera Pero al final del día Eso no No duró mucho tiempo para mí Porque ese... Esa atención que me daban, me di cuenta que no era el tipo de atención que yo quería en un hombre. Eh, yo nunca busco validez, especialmente con la apariencia o con mi identidad de que soy de México, cosas así. Este, no quiero que un hombre diga que me quiere solo por esas cosas, obviamente. Entonces creo que después de, después de que me cansé de todo, toda la atención que me daban esos, toda la atención superficial que me daban esos hombres, en ese momento lo dejé. Dejé Tinder y justo cuando dejé Tinder conocí a gente real afuera y fui a muchas citas, conocí a muchos hombres muy, muy lindos. Este, y ahorita estoy en una relación muy larga, entonces pues no he tenido, no he podido o no he querido entrar a Tinder y conocer cómo es ahora, pero he escuchado que Tinder estos días aquí en Corea es horrible, nada más hay puros perros, hay que decir, que nada más quieren collar y ya, este, pero... Aparte de Tinder, hay muchísimas otras aplicaciones aquí en Corea que yo la verdad no les puedo decir cómo es porque otra vez nunca los he usado. O sea, he estado en una relación por más de cuatro años ya, entonces no les puedo decir honestamente cómo es, pero creo que de lo que me han dicho es que depende demasiado y bastante la vibra de la aplicación y cómo es la aplicación. Hay muchas aplicaciones o plataformas que literalmente nada más es para sexo. Y hay otros en donde no. Y por ejemplo, un ejemplo de eso es Bumble. Que Bumble también es uno que no es coreano, pero ahora aquí en Corea se usa más como el Tinder de antes, como, como les había dicho yo, con gente como yo, más gente como yo. Y lo sé porque muchos de mis amigos y muchas de mis amigas, que o sea, son coreanas o coreanos que. Fueron criados afuera de Corea Se conocieron por Bumble Muchos y ahorita están en una relación De más de un año, dos años Y todos muchos se conocieron por Bumble Entonces sé que Bumble Obviamente Adentro de la aplicación vas a encontrar A gente que nada más quiere cochar Pero de lo que sí he visto Es que Bumble sí es como El Tinder de antes Que hay más gente que están ahí Para realmente conocer a gente este, pero sí, eh, sé que hay muchas otras aplicaciones coreanas que la verdad no sé ni cómo se llaman, pero depende muchísimo en como la vibra, no sé cómo decirlo, es como, ya saben que TikTok, Instagram y Facebook tienen diferentes vibras, aunque es como el, casi lo mismo de que hay Reels y TikTok, los videos y cosas así. O sea, es plataformas donde subes fotos y videos. Pero es muy diferente la vibra. Es igual que esos apps. Entonces, estos apps donde puedes conocer a gente que no conoces, es muy diferente la vibra. Y hay gente que, por ejemplo, ay no sé, no sé, no les puedo decir. Soy pésima en esto porque he estado en una relación por demasiado tiempo. Pero sí, eh, yo personalmente sí, hay gente, sí creo que hay mucha gente que lo ve mal. Y Puede ser que pueden pensar que por estar en una aplicación y dejándote con que, que muchos hombres te vean así en, en esa plataforma, te vean como una persona fácil o algo así, no sé, por usar la aplicación, pero... Yo no veo el problema en eso porque creo que en todas las, todas las plataformas es lo mismo ahora. La verdad es que hay muchas personas que se conocen por Instagram, DM, que casi es lo mismo porque tú básicamente estás subiendo fotos de ti todo el tiempo en Insta y con eso te están viendo y con eso deciden hablar contigo. Al igual que también TikTok... Subes miles de videos, suben miles de videos de gente bailando, en bikini, cosas así Y pues hay gente que luego, luego te manda un DM por ver un video así Igual que yo, subiendo videos de YouTube, videos en TikTok Yo estoy en todas las redes sociales y hay muchísimas personas que llegan a mis DMs que quieren ser mis novios Creo que es lo mismo, la verdad, nada más que se siente difícil pensar que, ok, tenemos una plataforma en especial para que las personas se conozcan. Para mí se me hace un poquito irónico pensar que eso es malo. Aunque no estoy diciendo que lo que tú opinas es mal, pero para mí, yo personalmente pienso que es irónico porque todas las otras redes sociales que usamos como Insta, TikTok, Facebook, Twitter, YouTube, todo eso para mí también, es, también son formas para conocer a gente que no conoces. Por, lo, por ejemplo, yo ahorita estoy hablando con ustedes que básicamente somos desconocidos porque nunca nos hemos visto en persona, pero aún así les estoy contando todo sobre mi vida, les cuento de cosas. Y si algún día vienen a Corea y me mandan un DM, me dicen, aquí estoy en Corea, hay que vernos. Nos vamos a ver por un cafecito. Creo que es casi lo mismo, nada más la intención es diferente, obviamente, porque si ustedes... Llegan en mi DM y me dicen Gee, Quiero tener sexo contigo, vamos, vamos a vernos ahorita Obviamente no voy a salir a verte En esas aplicaciones la intención es un poquito diferente Que en nuestras redes sociales que usamos ahorita En esas aplicaciones nada más la intención Es que quieres conocer a gente para algo romántico Para algo no romántico, pero algo divertido Algo más físico puede ser algo, pero no, puede, no tiene que ser puro físico. Entonces, mmm, nada más cada, cada aplicación tiene su intención, tiene su motivo, ¿no? Y no creo que es justo decir que las personas que usan esa aplicación son tal y tal y que lo vean mal, porque nada más es otra aplicación que las personas usan estos días para comunicarse con otras personas y ya. Eso es como yo lo pienso, es mi opinión personal y yo no le veo el problema al usar esos, estos, estas plataformas. Nada más lo único que quiero decir es que, o sea, si lo estás usando, nada más no seas estúpida otra vez. No, nada más salgas a conocer a gente. Sin buscarlo, sin saber que vas a estar bien, buscar el lugar donde se van a ver, este, saber en serio cuál es la intención de esa persona, cosas así. Si vas a usar plataformas así, si sí si vas a conocer a gente que no conoces, pues tú haz tu propia investigación y no seas estúpida, nada más cuídate. Lo más importante es que con que tengas cuidado y tú sepas lo que estás haciendo y tus intenciones y tus, motiv y tus motivos para conocer a estas personas. Por ejemplo, güey, si, si viene una amiga a mí y me dice, güey, tengo Tinder y ahorita nada más estoy buscando a gente para cochar, Quiero buscar a miles de hombres ahorita para este fin de semana porque quiero tener muchísimo sexo. Yo literal nada más le voy a decir, ok, cool. Con que tú quieras conocer a estas personas solo para tener sexo, hazlo. Pero no te voy a juzgar. Nada más que tengas que tengas cuidado, checas si tiene algún, no sé, STD, checas si no te van te va a matar. <risa> Cosas así, ¿no? este Y sí, esa es mi opinión personal. Creo que nuestra generación, nuestro mundo ha... Ah, y está cambiando bastante estos días, por eso creo que el mundo digital está cambiando tanto que a veces nos da miedo de los cambios, pero es parte de, <coughs> perdón, es parte del mundo en el que vivimos ahora, yo pienso. Ay, hablé demasiado. Ok, vamos a hacer, vamos a escuchar el segundo. Hola, Kim. Eh, me encanta mucho tu contenido. Eh, Lo sigo así, así. Hace poco tiempo, pero me enganchó muchísimo, como de que, ay, qué hermosa, pero bueno, eh, me encanta tu podcast, y te quiero decir que si JYP te mandara un correo y te dijera que te quiere como artista o idol, ¿tú qué harías o cómo reaccionarías o qué harías con tu página de YouTube, así? ¿Cómo lo abarcarías? Ok. Um, gracias otra vez por tu mensaje Y gracias por decir que te gusta mucho mi contenido Pregunto, es que lo dijo, lo dijo en, muy, en voz muy baja Entonces no sé si lo escucharon Pero me pregunto si JYP me mandara un correo Diciendo que quieren trabajar conmigo como artista O como actriz o lo que sea ¿Cómo reaccionaría? Primero lo que yo haría y va a sonar muy chistoso, pero yo primero creo que haría un video <risa> Creo que haría un video reaccionando a esto, todo esto, lo que me está pasando Haría un video en YouTube, haría un TikTok Pues para usar este, esta, este momento para hacerme más famoso, hay que decir La verdad, ay, nunca lo he pensado, esto es una buena pregunta Si JYP, no sé, creo que yo la verdad no me veo estar en JYP. Yo no creo que sea estilo de JYP y creo que por eso no me emocionaría tanto. Si fuera P Nation, inmediatamente voy a hablar con ellos a ver cómo es el contrato. Porque creo que creo que con ellos sí me, sí me dejaría, sí los dejaría a ellos a que... ¿Cómo se dice? A que me. Como que sí los dejaría que me dirigieran a. Al... No sé, a como el mundo de entretenimiento aquí en Corea, los dejaría. Porque creo que ellos entenderían mi estilo y me dejarían ser yo misma. Pero JYP, la verdad, no creo. No creo que me vería siendo parte de JYP. Eh, pero primero, la verdad, sí creo que iría a hablar con ellos, a ver qué onda, qué quieren sobre mí, qué, qué les gustó tanto de mi video, la verdad <risa> Pero sí, creo que iría a ver qué tal, qué quieren de mí Pero la verdad es que no quisiera, no creo que cambiaría todo esto, todo lo que he logrado, o sea, mi canal de YouTube y todo lo que tengo Aquí lo que he hecho por años Nada más no creo que lo dejaría solo por, para ser parte de JYP. Si me dicen que lo tengo que dejar todo, perdóname, pero no entro a JYP. Pero si es un lugar donde me dicen, oye, puedes hacer tu canal mientras que haces un poquito de esto y esto. Y creo que estaría súper cool. Bueno, entonces ahora eso sí lo pensamos. Estaría súper cool. La verdad no sé, no sé cómo reaccionaría. Es que... Yo sí quiero salir mucho en la tele aquí en Corea. No les voy a mentir. Pero más que como ser idol o ser actriz, la verdad, no quiero ser eso. Nada más yo quiero salir en programas de televisión. Como tipo entrevistas, este no sé. Como, no sé si conocen Running Man. Como de entretenimiento. Programas así, súper cool. Quiero salir ahí y quiero como que... Hablar de mis experiencias. No sé qué es, pero siempre. Yo siento que mi carácter, especialmente cuando hablo coreano, siento que. Y si estoy en la tele coreana, siento que po podría tener un fanbase coreano también. Nada más porque siento que soy muy diferente. Pero sí, me encantaría ser parte de algo en vez de salir como en un drama y así. Me, me gustaría más. Eh, Nada más salir en programas de televisión y conocer a gente famosa <risa> Buena pregunta, buena pregunta ¿Ustedes qué harían si de la nada llega tu, tu agencia favorita coreana Y les dice, ¿Quieres ser Airo, La primera Airo latina ¿Lo harían? Creo que muchos de ustedes lo harían, ¿no? No sé Lo único es que me da miedo de que traten de cambiarme Y eso no haría nada, nada, nada si, me, si deciden cambiar quién soy o cómo me veo o cómo voy a actuar en frente de personas, creo que nunca podré, podría hacerlo. Y sé que muchos, muchas agencias coreanas son así, así que no creo que lo quisiera hacer, la verdad. Vamos a escuchar un mensaje de voz que es el último de hoy. Creo que hablé demasiado y voy a tener que editar esto rápido, así que... Hola Ji, ¿cómo estás? Espero que estés bastante bien bueno mi, mi nombre es José ángel te estoy mandando este audio desde la ciudad de tijuana baja california méxico un fuerte abrazo y bueno pues te cuento actualmente yo soy licenciado en historia eh, soy perfecto escolar y estoy dando un curso en línea sobre creación de novelas puesto que eh, bueno, no me considero un, un escritor consagrado, pero ya llevo dos libros publicados. Wow. Y bueno, mi pregunta es, ¿has considerado en crear un curso en línea sobre coreano o algo así? O sea, hace que tú seas maestra, maestra de, de coreano. Nuevamente un fuerte saludo y mucha suerte. Te esperamos ayer. Posata. Cuando vengas a Tijuana, yo seré tu guía. <risa> ah, ups, eh, eh, postdata express. Eh, una pregunta allí. Eh, ¿Has pensado en escribir un libro como tipo novela o autobiografía de tu experiencia como eh, coreana mexicana o mexicoreana? D digo, por si hay este, algo nuevo que, que contar. Pregunto nomás, sería muy interesante. Ay, muchas gracias, este, qué cool que tengas dos libros escritos, wow, eh, primero, para contestar tu pregunta de clases de coreano, muchas, muchas personas me mandan correos, DMs, mensajes, comentarios, preguntándome si, si tengo clases de coreano ¿Y por qué no lo hago? ¿Y qué lo debería de hacer? Y chicos, neta, neta, si pienso en la lana que podría ganar haciendo clases de coreano para latinos, lo haría. O sea, yo lo quiero hacer, neta lo quiero hacer por mí, eh, por la lana, porque sé cuántas personas quieren aprender coreano. Y yo la verdad, la neta, yo he sido maestra de inglés aquí en Corea bastante tiempo. Y yo siento que soy buena maestra. <risa> no, la verdad, yo soy mejor maestra a estudiantes que son más como mayor de edad. O sea, no que, que no sean como niños de 10 años. Este, porque siento que soy muy divertida siendo maestra. Pero por eso les digo que quisiera ser maestra de coreano para ustedes. Porque siento que. Ay, siento que me ayudaría bastante, pero. La única razón por la que no lo hago es porque no, no sé coreano tan bien para poder educar a otras personas y creo que eso sería algo muy hipócrita, algo muy malo, usar algo que no soy buena y como que ganar dinero por eso. Este, Yo... Aprendí coreano naturalmente O sea, nunca lo estudié, estudié lo aprendí, lo aprendí naturalmente el coreano por mis padres y así Al igual que el, el español un poquito porque Y el inglés, todo, todos los lenguajes que sé Como que lo aprendí más naturalmente Pues porque estuve en un ambiente en donde pude nada más Escucharlo mucho y hablarlo mucho naturalmente Entonces, el problema es que ahora... Cuando viene el coreano, hay muchas cosas, mucho de lo gramático y cosas así en detalle que no les pudiera explicar yo, pero no se los podría explicar por qué y para qué se usa cosas así en, espe en específico. Entonces, es por eso que nunca abrí como un curso en coreano. Neta, lo quiero hacer. Neta. O sea, si pienso en la nana neta, neta, neta lo haría ahorita, pero no. Hay, muchas, hay muchos youtubers, hay muchas personas en el internet estos días que están enseñando coreano por TikTok, por, dan clases de coreano. Así que probablemente esos maestros no son tan divertidos como yo, la verdad. Pero sí, este, lo quisiera hacer, pero primero creo que yo tendría que estudiarlo antes de poder darles clases, así que... Pero no tengo tiempo para estudiar coreano, así que perdónenme. Eh, me preguntó otra cosa de que si quisiera escribir un libro. La verdad, chicos, nunca se los había dicho, pero escribir un libro es uno de mis pocket list. Es algo que siempre he querido hacer. Les he contado de que desde chiquita me encantaba, me encantaba leer, me encanta leer hasta ahora estos días. Este... Y siempre me ha encantado escribir mucho. Antes tenía un blog entero. Ahorita lo tengo nada más que está en privado. De hecho, no está en privado. Nada más que si tú sabes como el link de mi website, puedes entrar y puedes ver mi blog. Y ahí tengo todo lo que he escrito desde 2000, creo que 16. Escribía poemas o historias o nada más como tipo un diario. Y lo subía en el internet cuando estaba deprimida, sí, deprimida, deprimida, suicidal, deprimida, y también cuando tenía problemas de alimenticios. Y cuando veo mis, mi trabajo, estos días, el otro día lo encontré, cuando lo leo, la verdad, me da ganas de llorar muchísimo, porque se nota, se ve mucho cuánto, el dolor que traía mucho. este Y creo que desde entonces siempre quería escribir, un libro, quería tener mi propio libro Sobre mis experiencias, que no solo es De México y Corea, pero en serio Mis experiencias viviendo como yo, como Jim Moon, mi experiencia con la depresión Mi experiencia con salud mental Todo, todo eso, que la verdad a ustedes Aún a ustedes, aunque les cuento mucho De todo lo que me ha pasado, nunca Nunca, en ningún video les he Contado en súper detalle De mi depresión y de todo eso Pero ahí, la verdad, sí cuento Mucho en detalle, ¿no? Entonces... Algún día sí me gustaría escribir un libro um, y contar quién soy yo y mis experiencias. Estaría súper, súper cool poder ver un libro que, que yo escribí. No sé, se, se me hace increíble. Este, algún día tal vez, pero no sé, no sé en qué idioma lo escribiría porque me siento más cómoda escribiendo así creativamente en inglés. Todo en mi blog, todo está en inglés. A veces... La verdad en español no soy buena escribiendo Porque desde la prepa siempre escribía mucho más en inglés que el español Si ustedes me dicen que escriba un ensayo en español ahorita Uff, me tardaría años este, También en coreano Así que creo que lo escribía en inglés Y luego dejo a que alguien lo, lo, me lo traduce en español o algo así ¿no? Pero sí, estaría súper súper cool tener mi, mi, mi propio libro Tal vez algún día o, No sé no sé cómo es escribir un libro Si me pongo más famosa a ver. Este, Bueno, vamos a acabar el episodio aquí Me estoy frustrando demasiado por el sonido afuera No dejan, no paran Entonces siento que necesito gritar ahorita el micrófono Para que ustedes no lo escuchen Pero bueno, espero que lo hayan disfrutado mucho Si han escuchado hasta acá Quiero que me dejen en sus comentarios abajo A ver, ¿qué quiero que me dejen? Quiero que me dejen en los comentarios abajo el último libro que leyeron. Puede ser hace cinco años, puede ser hace dos semanas, puede ser hace, hace, puede ser hace un día, pero quiero que me dejen el libro que han leído, el último libro que han leído. O si no se acuerdan, pueden escribirme su libro favorito abajo en los comentarios. Yo ahorita estoy leyendo un libro que la verdad no me está gustando para nada, entonces no lo diré. Y lo he enseñado en Instagram. Hasta ni me sé el nombre del libro porque no me gustó. Pero el último libro antes de eso que sí acabé de leer es Fahrenheit 051. De Ray Bradbury y me gustó bastante Perdón chicos, es 451 Y bueno, vamos a acabar el episodio aquí Espero que les hayan gustado mucho, mucho, mucho Los quiero muchísimo y los veo en mi siguiente episodio Sigan mandándome más mensajes de voz Porque ahorita que chequé no hay muchos mensajes de voz en, en mis DMs, en el cotorreo coreano Me lo siguen mandando por mi Instagram personal Así que no me lo manden por ahí, ahí por ahí no lo veo y también no me manden mensajes escritos diciendo Oye, ¿puedes hablar de esto? No, me tienen que mandar mensajes de voz Y si no me mandan mensajes de voz Y si ya no tengo mensajes de voz Voy a acabar esta temporada aquí <ríe> Así que También estoy tratando de ganar más dinero Para comprarme otro micrófono Para traer más invitados al podcast Pero por ahora solo tengo un micrófono Así que los veo muy pronto ¡Los quiero! ¡Bye!